Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad Bueno, empezamos hoy la segunda temporada de estos videotutoriales de dinámica de coches de inercia Son aplicables a muchas otras modalidades de deportes de inercia Y también en muchas ocasiones al, al automovilismo eh, Lo primero, daros gracias porque he recibido un montón de mensajes muy cariñosos Pues en los comentarios en los vídeos en YouTube, por las redes sociales De gente, bueno, porque le están resultando útiles y, y la verdad es que esto siempre es un ánimo para seguir Porque al final lo importante es... Que todos aprendamos, que hagamos unos proyectos bonitos, nos lo pasemos bien y, y nos veamos en las carreras en, en veranito. Como comentamos, ahora vamos a empezar con el bloque de, de dirección. Luego tendremos unos capítulos dedicados a, a todo lo que es la frenada. Y ya pasaremos a eh, lo que es el chasis, el, el diseño del chasis. No sé si nos dará tiempo para esta temporada. Luego nos queda pendiente lo que es la ergonomía, o sea, la posición y la comodidad del piloto. Todos los capítulos de seguridad y los capítulos de aerodinámica. Así que nada, empezamos ya con, con los capítulos de dirección. Eh, básicamente existen tres familias de sistemas de dirección para vehículos terrestres, vehículos que van por una, por una carretera de asfalto. El primero de ellos es el más evidente, es la dirección, podríamos llamarla por, por giro de la rueda. Tú tienes un coche, es la dirección típica de un coche, la rueda, más o menos vertical, pues gira alrededor de un eje más o menos vertical, y tú lo que haces es, cuando quieres tomar una curva, la desvías de la, directo, de la dirección que está siguiendo el coche y le das un ángulo respecto a esta dirección, lo que llamábamos el ángulo de deriva, que vimos en los capítulos de, de neumáticos. Es importante, si no lo has visto, que le eches un vistazo. Eh, este ángulo de deriva lo que hace es ir girando la trayectoria del, del vehículo. Muchos vehículos terrestres giran así, aparte de los coches, las goitiberas, pues giran así un, un quad, que tenga un manillar, lo que hace es girar las ruedas delanteras. Gira así un monopatín, un, un skate, un longboard, un street luge, toda la familia, incluso los patines tradicionales de cuatro ruedas. Tú inclinas la tabla, pero los ejes lo que hacen es transformar esa inclinación de la tabla en un giro del eje. En este caso giran el eje delantero y el trasero, pero básicamente giran igual que si fuera un, un coche o un, o un carro. Segunda gran familia de sistemas de dirección. Todos los vehículos que giran por inclinación. En este caso no desviamos la rueda de la trayectoria original, sino que inclinamos todo el vehículo. Te puedes imaginar que son las bicis y las motos, básicamente. Eh, cuando tú vas en moto y quieres girar, en realidad en realidad no giras porque tú gires el, volante, el manillar, en este caso. Lo que haces es inclinar la moto. Cuando tú inclinas la moto, todos estos vehículos tienen una cosa en común, que es que tienen el perfil de la rueda redondeado. ¿Por qué? Porque cuando inclinas la moto, la parte interior de la huella del neumático, que también vimos en capítulos anteriores, en ese punto... La, el radio de la rueda es más pequeño y en la parte exterior de la huella del neumático, que está más cerca del plano central de la rueda, el radio de la rueda en ese punto es más grande. Podríamos decir que la rueda en ese momento se comporta como si fuera un, un cono, un tronco de cono apoyado en una mesa. Coge un cucurucho de lado y ponlo en una mesa y le das una tobita y él empieza a girar solo. pues Algo parecido hacia una moto. Algunos diréis, pero, pero lleva manillar para torcer. En realidad en una moto el manillar se utiliza para otras funciones. La primera es agarrarte. La segunda es iniciar el giro. En una moto, cuando tú vas a girar, lo, no te descuelgas hacia un lado a ver si la moto se inclina. Lo que haces es, muchas veces subconscientemente, no te das cuenta, contravolanteas, giras ligerísimamente en la dirección contraria, de tal manera que la moto empieza a caerse. Y entonces es cuando empieza a torcer. Y una vez que está iniciado el giro, cuando estás en el medio de la curva, si tú quieres hacer un ajuste fino... Eh, es muy complicado subir y bajar la moto continuamente, aparte que es muy lento. Lo que haces es, con el manillar, haces pequeños ajustes para inclinar más o menos en función de tus necesidades. Pero si os dais cuenta, una moto no puede funcionar con ruedas de coche, porque si tiene un perfil cuadrado no la puedes inclinar. Las motos estas de los niños de plástico, de estas de, de Molto, mmm, parecen motos pero en realidad son coches, son carretas, no, no, no se inclinan en las curvas. Esa es la gran diferencia entre un sistema y otro de dirección. Este sistema se utiliza en las motos, se utiliza en las bicicletas, una Gravity Bike tuerce así, se utiliza, por ejemplo, en los patines en línea, los patines en línea tienen un perfil redondeado y tuercen por inclinación. En este caso no tenemos ese manillar para hacer los pequeños ajustes que los hacemos simplemente girando el pie o inclinando o bajando las, la, el ángulo de las botas. Este sistema, por ejemplo, se utiliza también en algunas goitiberas, algunos coches de inercia de tres ruedas que inclinan las tres ruedas, como estas motos que hacen ahora, que tienen dos ruedas delanteras e inclinan las tres ruedas, este sistema por inclinación es completamente distinto al sistema de dirección tradicional de un coche. Son dos grandes familias completamente distintas. Nosotros vamos a ver ahora en estos capítulos el primer bloque de, de sistemas de dirección. Y existe un tercer sistema de, de dirección que igual no es tan evidente, si lo piensas un poquito lo sacarás enseguida. Es lo que se llama los sistemas de dirección diferenciales, podríamos decir. Eh, ...son aquellos que se basan en la diferencia de velocidad entre las ruedas del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, una silla de ruedas. Una silla de ruedas tiene dos ruedas delanteras locas, que giran, y dos ruedas traseras. Si tú las giras las dos ruedas traseras a la misma velocidad, va recto. Si giras más rápido la rueda derecha que la izquierda, la silla gira a la izquierda. Eso es una dirección diferencial. No tiene volante, no tiene manillar, solamente tuercen así. Ese sistema puede ser, como en una silla de ruedas acelerando, si una acelera más que la otra... Por ejemplo, los tanques, las orugas, las excavadoras, todo ese tipo de vehículos, giran así, no tienen volante. Simplemente gira una oruga más rápida que la otra. También lo puedes hacer al revés, no solamente acelerando, sino frenando. Puedes llevar frenos diferenciales. Por ejemplo, los aviones, algunos aviones cuando aterrizan, cuando ya están por la pista de aterrizaje, giran con frenos diferenciales. Tienen frenos izquierdos y derechos, y si giran, frenan más el freno izquierdo, el avión gira. Frenan así, por ejemplo, los, los esqueletos de asfalto, los golfos. Eh, tienen una, un manillar en la parte delantera y dos frenos en la parte trasera, independientes, el izquierdo y el derecho. Si tú frenas solamente con el freno derecho, el vehículo gira a la derecha. Los Carioli, la categoría C7 europea, también frena así. Tiene un, un copiloto que tiene dos frenos, uno en cada mano. Y es como, como los trineos de los niños cuando éramos pequeños. Si frenas con uno, pues gira en esa dirección. Esto es la gran familia de los eh, frenos eh, de las, del sistema de dirección diferencial. Lo que digo, en estos capítulos vamos a ver el primer sistema de dirección, el sistema de dirección por, por giro de la rueda, que es el, el, el mayoritario en los vehículos de, de cuatro ruedas. Nos vemos en el próximo capítulo.